De youtube muy bien muy bien a ver qué tal sale la cosa estamos transmitiendo en vivo vamos a ver si estamos saliendo en youtube ya en vivo vamos a ver si estamos saliendo en facebook en vivo estoy todavía trabajando con esto Ahí dice, ahí salimos en vivo. Muy bien, perfecto. Estamos en vivo en YouTube. Estamos en vivo. Vamos a enviarnos un mensaje. Voy a decir hola. Todo aquel que se encuentre por ahí. Vaya enviando saludos. Quiero ver si el, tema está, el sistema está funcionando bien. Hoy el tema es interesantísimo. ¿eh? No se lo pierdan, estén hasta el final. Es que esté por ahí puede mandar sus saludos yo pongo hola a todos el tema está muy interesante muy bien ya puse el hola me salió estoy viendo que esté, esté saliendo primero la parte técnica termino de revisar la parte técnica me voy tomando un mate acá dice que estoy saliendo porque acá tengo que tener, tengo 20 ventanas abiertas y voy resolviendo en la medida que... Hola Ana, ¿cómo estamos? Ana, desde Miami, ya me están escribiendo. Un gusto a todos tenerlos acá. El tema de hoy, quédense hasta el final. Vamos a hablar, Vamos bajamos la música, vamos a hablar sobre eh, las personalidades según eh, la teoría de los cinco elementos, y hoy vamos a hablar de la primera, de la primera de ellas, que va a ser el fuego. ¿Es usted es usted de la personalidad de fuego? ¿Es usted de la personalidad de fuego? ¿O conoce a alguien que es de la personalidad de fuego? Bien, hoy lo vamos a descubrir, ya cerramos todas las ventanas y nos ponemos a trabajar. Esto es a pedido del público, alguien me preguntó, me gustaría saber un poco más sobre, la, sobre, las, sobre las personalidades del, de, de la teoría correspondiente a los cinco elementos, a la teoría de la medicina tradicional china, que son fuego, tierra, madera, metal y agua. Graciela de Buenos Aires, ¿qué tal Graciela? ¿Cómo estás? Eh, hoy no vamos a enseñar ejercicios, pero esto es, esto es bien divertido y es bien interesante saberlo y conocerlo esto no es esto no es esoterismo ¿eh? no es una cosa mágica está basada en la observación está basada en la observación y en el método científico observación hipótesis experimentación teoría y conclusiones entonces vamos a hablar del tema eh, pero antes les voy avisando acá, ya les voy informando, recuerden que esto no reemplaza a su kinesiólogo, es que estos son consejos de salud, siempre vea a su kinesiólogo, su fisioterapeuta, médico, quiropráctico o a quien sea, ¿eh? Va, entonces, y recuerde también, hoy se me friso un poquito, recuerde también, op, se me frisó un poquito ahí. Bien, ya estamos saliendo con esto. Se me friza el equipo. Estamos sobrecargada la computadora. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerde seguirnos en el Facebook. Síganos en Instagram y síganos en Twitter. Vamos a ver que salga el cartelito de ahí adelante que lo tengo que me tapa la cara. ¿Eh? Estamos en un hermoso día en Buenos Aires hermoso día en Buenos Aires, temperatura 15 grados, precipitación cero, humedad 29%, vientos de 26 kilómetros por hora, ahí se va sumando la gente, vayan enviando saludos, eh, desde ya eh, les le mando un saludo a Patricia que me ayudó con el mate, a Miguel que siempre me ayuda con todo lo que es arreglar eh, el lugar para tenerlo en condiciones y, y un saludo a Frida, que es la amiga de Fred, de Jerry, que tiene 5 años ¿eh? y que siempre conversan a través de la ventana eh, la vecinita, muy bien este, este canal está abierto a todos los kinesiólogos, a todos aquellos que quieran venir a, a conversar sobre algún tema interesante para la gente ahí está el cartel, está saliendo atrasado el cartel ¿eh? de que se acuerden de, de inscribirse. Acá quien les habla, el licenciado Fernando Sautulio, eh, recibido en la Universidad de Buenos Aires, con el título revalidado en Estados Unidos, Florida y California. Muy bien, recuerden suscribirse al canal, ahí salí, vamos a sacar el cartel, se me ofreció un poco el programa, pero continuamos, esto no se para. Para aquellos que quieren comunicarse conmigo, recuerden que pueden ir a mi canal, de, de Facebook, perdón, a Facebook, a mi Facebook, y aprietan el botocito donde dice enviar mensajes, ¿eh? Fernando Tango PT, ¿no? y ahí me envían un mensaje y automáticamente se registran en mi lista de contactos para recibir todos los videos que yo eh, envío semanalmente, todas las notificaciones. Este video se les va a enviar. Ya pasamos los 5.800 suscriptores en youtube, así que no se quede atrás, suscriba al perro, al gato, a la abuela, al abuelo, al suegro, a la suegra eh, con, continuamos, para aquellos que quieran comunicarse, a veces yo también tengo un número de whatsapp entonces, ¿dónde está Jerry hoy? ¿dónde se ha metido Jerry? a ver, a ver, se me frizó el equipo Jerry, yo creo que Jerry es de la personalidad del fuego vamos a ver dónde se ha metido Jerry, ya se nos va a aparecer Jerry por ahí eh, vamos a ver, no quiero olvidarme nada eh, pa, pa, pa, pa. Eh, recuerde que estamos en vivo y a veces se cometen errores como ahora que se me frisa de vez en cuando el equipo a mí siempre me gustó todo lo que es la filosofía oriental yo creo que en mi otra vida debía vivir por allá por, por algún país de allá de hecho he viajado varias veces a Asia y cuando era chico yo acá me gustan las artes marciales me gusta la música oriental yo tengo libros de, el otro día en la casa del papá acá, en 96, este, encontré el libro de cuando era chico. Yo me leía todos los libros de medicina china, La vuelta a los vegetales, con curas naturales. Estos libros son viejísimos, ¿no? Y tenía los libros de digitopresión y estudiaba. Después, después con el tiempo, me, obviamente, ingresé a la carrera de de kinesiología y fisiatría donde vos ves todo desde un punto de vista occidental ¿Eh? ya ahí, te, como te cambian el, el, el switch te ponen un switch y empieza a ver todo otro punto de vista, es anatomía, fisiología patología, biomecánica análisis de movimiento, eh, técnicas kinésicas, ¿no? psicomotricidad entonces uno empieza a ver todo un poquito desde otro punto de vista, pero después de que me recibí empecé a trabajar, volví un poco a a tomar cursos sobre este tipo, estos temas, que son muy interesantes, ¿no? y, y, y entre esas cosas que empecé a tomar es los cursos con los aparatitos que yo siempre muestro, los Dolphins, a ver si los tengo por acá, ¿no? bueno, por ahí quedó uno, ahí, recién lo no tenía, es que son una especie de el, el, los equipos, los Dolphins, la técnica NPS, acá está, yo lo muestro mucho esto, ¿eh? esto lo muestro mucho. Se me frizó. Eh, eh, estos aparatitos, yo tra trabajo con dos equipos al mismo tiempo, son para estimular puntos de acupresión. De hecho, la acupuntura en sí es una teoría, eh, tiene más de 5.000 años y podemos decir que... Eh, el cuerpo es energía, es energía eléctrica, a través de los nervios circula energía, y de hecho los aparatitos miden los puntos de acupresión, o sea, los puntos en sí existen, a veces desarrollar la teoría de los canales, todo eso es un poco más complicado, pero eso está basado en la observación. Se me ha frisado el programa un poco, así que no sé si voy a poder mostrarle un montón de cosas que les quería mostrar, porque si no voy a tener que desconectar y volver a conectar ¡Ay, qué desgracia esto! Porque, eh, porque les preparé unas, unas ventanas con información de... A ver si se las puede mostrando. De la teoría de los cinco elementos. No, se me frisó. Se me frisó, se me frisó. Creo que voy a tener que volver a desconectar y volver a conectar. Si me esperan cinco minutos... Vuelvo a regresar porque quiero mostrárselo. Yo les pre preparé todo y último momento, no sé qué le pasa a esto, que me, se me... Y estas cosas pasan cuando uno está en vivo. Estoy tratando de desconectar la mayor cantidad de cosas posibles para que es raro que esto pase. Sí. Voy a tener que volver a desconectar y volver a conectar. muy bien, estamos saliendo en vivo de vuelta, chequeamos que estamos saliendo en vivo, se cortó, se me frizó el sistema, se cayó el sistema, así que tuve que volver a restablecer todo, vamos a ver si ahí nos volvimos a enganchar, este, no sé qué pasó, pero bueno, hay cosas que a veces uno no maneja, simplemente avísenme si ya están ahí de vuelta y comenzamos después voy a ver si puedo juntar todo a hacer un solo video hay veces que cosas que uno acá no maneja la parte técnica sobre todo para que todo salga bien a veces los programas dejan de funcionar vamos a ver si estamos saliendo en vivo acá Okay, vamos a ver se me había frillado el sistema es una pena porque uno, uno trabaja duro para poder armar las transmisiones y que todo salga bien y que ustedes tengan la mejor información Vamos, a, simplemente avíseme a alguien si se volvió a conectar a veces puede ser que esté un poco cargado todo eh, vamos a ver live now, dice acá Sí, ya volvimos a salir, perfecto, eso es lo único que quería saber, que volvimos a salir. Bueno, continuamos entonces, estamos hablando sobre la acupuntura, sobre la filosofía china, la medicina tradicional china, cómo se maneja, qué conceptos tiene de diferente con la, eh, el, el punto de vista occidental ¿no? de la medicina, en este caso, hoy vamos a hablar de la, del tipo fuego, de la personalidad de tipo fuego. ¿eh? Eh, recuerda, hay que recordar una cosa, que el fuego está muy relacionado con la ansiedad. Y déjenme ahora sí mostrarles este cuadro, que era lo que yo quería mostrarles y ahí fue cuando se me desconectó todo. Uh -huh. Vamos a mostrarles el cuadrito vamos a ver acá compartir la pantalla muy bien ¿eh? como ustedes ven acá como ustedes ven acá estos son los cinco elementos de la medicina tradicional china ¿eh? vamos a ver si le hacemos un zoom un zoom y lo vamos moviendo acá estoy yo muy bien ¿eh? tenemos fuego este de arriba, el rojo es el fuego, después tenemos tierra, después tenemos metal, después tenemos agua y después tenemos el, la madera. ¿sí? Eh, a mí me llevó bastante tiempo poder entender esto, no es que una cosa que uno lo entiende de entrada, ¿no? porque imagínense que como eh, en general los chinos o los orientales, esto lo vienen manejando por miles de años, y yo, en mi opinión, esto no es de este planeta, estas esta teorías de la acupuntura, para mí no es de este planeta, es, es, viene de otro lado esto, pero bueno, porque uno analiza lo, como lo que pasa en el cuerpo, entonces, por ejemplo, acá vamos a ver, la, eh, el rojo pertenece al fuego, ¿sí? el rojo pertenece al fuego, y vamos a ver, yo creo que Jerry, yo creo que Jerry es fuego. Para mí Jerry, él es de la personalidad del fuego. Se me hace, ¿no? Por, por, por su forma de ser. Eh, porque, porque ahora vamos a contar cómo son las formas de ser del fuego. ¿eh? El fuego tiene sus características, su personalidad. Cosas que lo influencian, cosas que le hacen bien y cosas que no le hacen tan bien. ¿eh? entonces volvemos a estudios centrales volvemos a estudios centrales y volvemos a esta imagen que quiero que la vuelvan a ver muy bien ¿Eh? ¿Cómo, es el tema? ¿cómo es el tema? dicen que para aprender un arte se necesitan 50 años a mí me gusta el tango me gusta la música y me gusta todo lo que sea la acupresión la acupuntura, digitopuntura pero aplicada con los aparatitos del Dolphin y entonces yo necesitaría por lo menos para aprender estos 250 años ya llevaré 20 más o menos o sea que me estoy, me estoy acercando de a poco dicen que se necesita 50 años para dominar un arte ¿eh? el, el, ¿por qué el fuego acá aparece? y voy a ver si le hago un zoom a esta imagen ¿eh? y hasta la podemos veamos ven acá, acá la, se las se la pongo para que lo puedan ver me voy a correr yo Vamos a sacar esta imagen de acá. El fuego está en la cúspide. ¿eh? El fuego está en la cúspide. O sea que el fuego es como que es el más importante de todo. No es más importante, no hay uno más importante. Pero como como que es... es, es porque, por ejemplo, el, la, el fuego incluye el corazón. Para los orientales es el corazón. Con el intestino delgado son los canales de acupresión del corazón del intestino delgado, y acá tienen a Jimmy con todos los canales, ¿eh? del corazón, del intestino delgado, del triple, triple recalentador, creo que lo llaman San también, y el otro, me estoy olvidando, triple recalentador, a ver, vamos a ver cuál era el otro que se me está olvidando, el, el triple recalentador, el, ay Dios mío, se me fue de la cabeza por un momento, bueno, ahora, se me, ahora me voy a acordar, ¿A ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá está. Acá está. Acá está. El triple recalentador, el intestino delgado y el, el, el, el, uh, no, la vesícula no es. La vesícula no es. O sea, ya se me veleza en la memoria mía que cada vez, me, cada vez me falla más, no importa. Entonces, ahí lo tenemos. Ese es el fuego. ¿eh? El, el triple recalentador está compuesto por tres sistemas, que sería el cardiorrespiratorio, el digestivo y el génito urinario. O sea que son meridianos que afectan a eso, a esos tres tipos de, de, de sistemas en el organismo. El color es el rojo, es apasionado. La estación es el verano. El sentimiento es la alegría. ¿eh? Las personas de fuego son alegres, son unas personas... ¿no? Su expresión es a través de la lengua. Y generalmente cuando hay un... ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los problemas... Eh, se expresan a través, por ejemplo, bueno, eso de, de los pulmones lo voy a aclarar otro día, eh, si hay un problema en la lengua puede ser eh, un problema de la personalidad del fuego, se está expresando a través, dicen que el del fuego habla mucho, ¿eh? y hay un punto que después lo vamos a ver, un punto de acopresión, que lo que hace es liberar la lengua, yo me lo aplico antes de una de conversar con ustedes, siempre utilizo el punto Shenman. Es El del fuego es una persona apasionada, ¿eh? por eso el color es el rojo, la personalidad es apasionada. También es líder, por eso está arriba de todo. ¿eh? Generalmente las personas de fuego son líderes, eh, se hacen notar, el fuego se ve, el fuego es fuerte. ¿eh? Les gusta ser el centro de la atención y voy a ver si encuentro acá otro otro gráfico también que muestre estas cosas uh, a ver este gráfico acá tenemos un montón de gráficos en Google ustedes los pueden buscar en Google eh, ven por ejemplo acá en este gráfico aparece, no me salió ahí el, el corazón acá este, a ver este, este gráfico que está acá eh, me gusta eh, Fuego, aparece el corazón. A veces se me frisa esto un poquito. ¿eh? Eh, vamos a ver. Los. Ah, eh, ahí está. Ahí está el que me faltaba. Ya, me, ya, ya apareció acá a mí se El pericardio. El pericardio. ¿eh? Entonces tenemos el triple recalentador, el meridiano del pericardio, el intestino delgado y el del corazón. Eh, son cuatro canales en una sola personalidad. En general, los canales tienen. Cada, cada personalidad tiene dos canales, pero este tiene cuatro, o sea, es muy, muy fuerte. Eh, les gusta hacer el centro, hablan mucho, cambian rápido, como las chispas, eh, como las chispas del, del, del fuego, eh, y son movimientos rápidos, como el fuego. Eh. Son, atraen a la gente, son magnetos los de fuego. O sea, el, fu el fuego atrae, uno se sienta alrededor del fuego, ¿eh? entonces el fuego atrae, son magnetos, son movimientos rápidos, ya lo dije, y con respecto a los movimientos rápidos, yo les voy a aclarar un poco para qué me sirve esto a mí, por ejemplo, ¿no? Voy a, voy a alejarlo un poquito acá, este... ¿eh? Yo por eso quise re reiniciar la computadora para mostrárselo, y, y, y lo vamos a ir entendiendo de a poquito esto, ¿no? Eh, son muy dramáticos. Este, el, el, ¿Cuál es la relación? El problema con el del fuego es que necesita hacer lo que le apasiona si no se apaga. Eh, entonces puede hasta ser hasta como bipolar. Puede pasar de estar muy excitado al golpe apagarse. Eh, el fuego necesita de la madera, de la madera es muy irritable, eso es, yo conozco gente que es personalidad de fuego y, y en realidad las personalidades eh, no son a veces el 100%, cada uno es 100% una personalidad, ¿eh? y les quiero mostrar esto, para que lo vayan entendiendo, esto es muy, muy interesante, a mí me fascina estudiar estas cosas, incluso, Incluso uno cuando ve pacientes, uno, yo me pongo a analizar qué tipo de personalidad es. A mí me, me, me dijeron que soy diferentes personalidades, pero yo creo que soy otra. Es difícil porque no es el 100%. Hay personas que pueden ser 70%, 80%, 90% fuego y tienen mezcla de otras personalidades. Pero hay un material, un elemento que es el más fuerte, que es el más preponderante. Este está bueno de los gráficos que encontré. ¿Y por qué? Acá ¿eh? Voy a, vamos a sacar para abajo eh, Kinesalud TV. Muy bien. Eh, recuerde suscribirse al canal. Entonces, ¿qué significa en esta línea verde, esta línea azul, esta línea roja? Una personalidad, supongamos, de fuego. Acá, ¿eh? el de arriba. ¿Qué pasa si se encuentra con una personalidad de madera? ¿Ven? el gráfico va ascendiendo ¿sí? el fuego necesita la madera o sea que una persona de madera va a ser más fuego al fuego ¿eh? o sea se lo va a potenciar ¿Mm? el fuego a su vez seguimos que va para el sur va para sur sur va bajando se encuentra con el material tierra o sea que el fuego alimenta a la persona de tierra ¿Eh? Cuando el fuego se consume, alimenta la tierra. Esta es la teoría, ¿eh? Esta es la teoría. Ahora, mmm, bajamos, acá está el metal, ¿eh? el fuego, el fuego, bajamos, ¿qué hace? Mata al metal, o sea que si alguien es de personalidad metal y está con personalidad de fuego, yo creo que soy metal, me parece, no sé. Este, cuando yo estoy con alguien de fuego mucho tiempo, uno siente que lo derrite, como que, como que es demasiado, demasiada energía, no no sé, ¿Eh? entonces uno lo va analizando, y esto sirve de mucho cuando, para entender lo que nos pasa a nosotros, ¿eh? por qué actuamos como actuamos, ¿Eh? entonces, eh, al, Volviendo un poquito al otro esquema que les había mostrado antes, a ver si lo vuelvo a encontrar. Este, a este. No, este no, este no. Este de acá abajo, acá. Muy bien. Lo volvemos a mostrar. El fuego y el corazón. Esos son, un meridio, son dos meridianos diferentes, pero que están íntimamente relacionados un problema cardíaco y un, está relacionado al intestino con este, puede influenciar en cómo funciona el intestino ¿no? puede tener diarrea puede tener constipación después el, el, la mente tiene su casa en el corazón si una persona enamorada y decepcionada de la vida no puede pensar el corazón anda mal envía el mensaje a la mente sí con respecto al pericardio al pericardio que es otro meridiano es el que protege al corazón entonces las personalidades de fuego son muy protegen, ¿no? pero a veces hasta obsesivamente protegen ¿no? muy bien eh, en general las personas de fuego cuando tienen mucho fuego y vamos a salir de acá creo que más o menos les mostré los que más me interesaba mostrarles ¿eh? ¿ven? acá Acá, y este también está bueno. Muestra el corazón ¿eh? y los diferentes órganos. El hígado, acá está el riñón, acá está el estómago y acá están los pulmones. ¿sí? El corazón, eh, acá está, este es, me suena medio feo este estómago, ¿no? pero bueno. Entonces, ¿cómo van relacionándose las personalidades con los órganos? ¿Eh? hay una relación entre las personalidades y los órganos hay siempre una mayor preponderancia al fuego le gusta el verano muy bien, volvemos a acá entonces, seguimos el, la personalidad de fuego puede llegar a sufrir de insomnia pues, ¿por qué sufre de insomnia? porque cuando tiene mucho fuego cuando tiene mucho fuego no lo deja dormir, tiene que apagar un poco ese fuego. Por lo tanto, una personalidad de fuego tal vez debería tener un elemento. a qué? ¿Quién mata el fuego? Agua. ¿Quién mata el fuego? Agua. Tal vez bajarlo con un poquito de agua, ¿no? Tener algo de agua para bajar ese fuego. No lo mostré, pero el, el ¿quién mata el fuego? ¿Dónde está? Esto, es, esto nos lleva tiempo entenderlo acá está, ¿Mm? lleva tiempo entenderlo por eso vamos viendo muy bien acá en este como vemos quien elimina el fuego el agua elimina el fuego ¿eh? entonces mire qué interesante eh, ahora viene algo muy importante a mí como fisioterapeuta como kinesiólogo de qué me sirve todo esto no? Eh, los puntos de acupresión, los puntos de acupresión, lo que hacen es estimular ciertos meridianos, re, relajar ciertos meridianos. La personalidad de fuego, yo sé que va a querer venir a la oficina, va a querer a... todo rápido, tiene que ser. ¿eh? Y además, la personalidad de fuego probablemente tenga más fibras musculares tipo 2A y 2B. Porque para aquellos que no saben. Eh, las fibras musculares tienen su clasificación si son lentas o si son rápidas ¿Mm? por ejemplo un corredor probablemente una personalidad de fuego sea más bien un corredor de corta distancia Paf, sale corriendo ¿Eh? entonces eh, y, y cuando uno empieza a observar a las personalidades uno según la actividad que esa persona tiene que hacer puede estimular una personalidad ¿eh? o eh, relajarla, bajarla. ¿eh? Entonces, depende qué yo voy a trabajar. Eh, díganme si se está escuchando, no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Uy, salió todo bajito, me parece. ¿Se, se está escuchando? ¿Sí? Bien. Eh, no sé quién me está viendo por ahí pero avísenme entonces y acá viene algo muy importante entonces dijimos yo no quiero olvidarme nada porque hay muchas cosas que se puede hablar sobre la personalidad de fuego de hecho yo conozco gente que me parece a mí muy fuego ¿no? en general la personalidad de fuego físicamente son de una constructura más bien un poco más delgada no Ah, María Garín, gracias por avisarme, porque a veces yo quiero saber si me están escuchando. Son más bien delgadas, no son obesos, en general no son obesos, no son morrudos, no son súper musculosos. Y acá hay algo importante: según la personalidad, es como que viene con la genética eso. Según la personalidad, eh, por más que vayan al gimnasio, hay, hay personalidades que por más que vayan al gimnasio nunca van a desarrollar músculos, ¿Eh? <risa> nunca. No, no pierdan el tiempo, el corredor el que es del, del sprint, ese podría ser probablemente una personalidad de fuego, tiene las orejas muy puntiagudas vieron el, el, el, el duende el, el, el tipo medio, como se dice en inglés, este, point ear, se dice con orejas punteadas como si fuera un wizard, ¿eh? Eh, eh, esos magos, Merlin por ejemplo, puede ser hasta no sé, se me ocurre un brapit tal vez, eh, un. no sé si tal vez un dicaprio, pero sí, sí la personalidad de fuego es el que está en el, ¿vieron en Wall Street? La energía que hay en Wall Street, están todos ahí apostando, bueno, esa es la personalidad de fuego, el de la personalidad de fuego tiene que estar haciendo ese tipo de actividades, pa, pa, pa, pa, pa, ahí apostando, apostando, apostando, apostando. ¿eh? Entonces, vamos a ver, muy bien, ahí está el de la personalidad de fuego. Personalidad de fuego. Vamos a seguir hablando. Esto no se acaba acá. Yo estoy acomodando las imágenes, son 10 cosas a la vez que tengo que hacer. El de la personalidad de fuego, y acá viene algo muy, muy importante. Muy, muy importante. Eh, en general, sufren de ansiedad. Sufren de ansiedad. Las personalidades de fuego son personas muy ansiosas. ¿Qué quiere decir esto? El, el sufrir de la ansiedad es vivir en el futuro, es vivir en lo que va a pasar. Sufren problemas cardiovasculares. Ojo, ¿eh? hay que estar mucho ojo con eso. Tiene que estar muy atento la persona de fuego a su corazón. ¿eh? Puede tener un infarto repentino. ¡Pum! Casi sin, sin saber. Yo creo decir que he conocido casos. Este, se tienen que cuidar mucho del corazón, personalidad de fuego. Las manos en general son más bien, tienden a ser pequeñas, no tienden manos grandes. ¿eh? Vamos a ver qué más. Hola, Silpey, ¿cómo estamos? ¿Bien, colega? Entonces dijimos problemas de... Pueden sufrir los dolores de pechos cardíacos, problemas cardíacos y respiratorios, insomnia. Eh, pueden hasta producir, pueden hasta ser bipolares. Pasar del fuego a cenizas. ¿eh? Eh, se tiene que, sí, así, ver con el corazón, ver el corazón. Pueden estar sobrecargados a veces. ¿eh? Pero uno, uno establece. La estructura física con la personalidad, con el órgano y empieza a encontrar eh, relaciones. Son muy intuitivos. Eh, vamos a ver qué más me queda para decirle. Eh, son musculosos, pero no muy musculosos. ¿eh? ¿Algún síntoma de eso? Bueno, si sí, eh, empiece a leer, es, pueden tener, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, sudoración. A veces se me. Cambian las palabras, su duración. Ahora hay algo muy importante. Eh, los chinos se llaman los sanfu órganos. ¿Qué vendría a ser? Cada meridiano tiene generalmente un órgano sólido como el corazón y un órgano de eliminación como el, el, el intestino delgado. ¿eh? ¿Vamos bien por ahora? Vamos bien, bueno, para aquellos que quieren, vamos a hablar de los puntos de acupresión, ¿eh? para aquellos que quieren siempre eh, mejorar sus cuerpos. Recuerden bajar mi guía de vida, eh, eh, vayan a quinesaludtv.com, mi guía de vida, y pueden bajar desde ahí, bajar desde ahí el, eh, toda la información de cómo mantener el cuerpo en forma saludable con simples ejercicios, es totalmente gratuita. Eh, recuerden suscribirse al canal, póngale un me gusta, coménteme qué tipo de personalidad cree que es. Hoy vamos a ver fuego nada más. La próxima vamos a ir, cada una de estas personalidades y vamos a ver, a ver algunos puntos de... ¿Conoce a alguien que es fuego? Es bueno que vea este video, envíenselo, compártalo. Eh, vamos a ver entonces los puntos. Ah, antes de los puntos, el, el, el periodo para el, en el que el fuego se acomoda mejor es el verano. O sea que las personalidades de fuego obviamente prefieren el calor y se sienten mejor en, en lugares cálidos. Este, el, los horarios, los días son los martes, el sabor es el amargo, no sé por qué. Esas son las relaciones que se han establecido para las personalidades de fuego. Los horarios, y acá viene algo muy, muy curioso y muy importante. ¿eh? Hay alguien en Facebook que me esté viendo déjeme saber porque me gustaría, porque no me están entrando los comentarios, que a veces los comentarios me entran después estoy viendo, a ver si sale alguien de Facebook ahí hay dos comentarios que me ingresaron Mariela Garín, perfecto sí, sí, ya. Ah, sí está, está ahí el tema es el siguiente hay horarios los órganos como un reloj van eh, eh, o sea se van prendiendo y se van apagando y tienen su horario en el cual funcionan más según la medicina tradicional china puede haber a veces de las cosas que digo puede haber variaciones y no todo es así exacto exacto exacto eh, cuáles son los horarios para el corazón 11 a 1 se dice por ahí se dice por ahí una vez un paramédico me contó que generalmente los paros cardíacos son en ese horario ¿no? donde más actividad tienen los paramédicos en Estados Unidos me lo dijeron eso ¿no? curiosamente ¿Eh? porque los envío, llegan tarde porque los, los envío cuando usted pregunta este, no, no entendí bien lo que me quisiste decir eh, el, el tema es así entonces qué pasa si el horario del corazón es de 11 a 1 a veces se estimulan los puntos en ese horario para el corazón y el punto para el corazón es el shenmen que es el Palium, ¿no? que lo explico en mis videos de acupuntura y yo les voy a mostrar acá quiero quiero que lo vean cada vez que vayan a mi canal cuando vayan a mi canal ¿sí? van a ver que dice ahí listas de reproducción ¿eh? Muy bien, me pongo arriba de listas de reproducción. Y si hago un clic ahí, voy a entrar a las listas de reproducción. ¿eh? Y entonces los voy a ver todos por temas. Entonces hay dos listas que me interesa que vean, sobre todo los que se crean que son fuego o que les interesan estos temas. Uno es ansiedad y ataques de pánico. ¿Ven ahí? Ansiedad y ataques de pánico fenómeno, sí. Dos espacios más abajo, ups, tenemos puntos de acupresión. El Shenmen, que se es el siete, está aclarado en, en los puntos de acupresión, sí. Entonces, yo, es, es generalmente es la segunda línea, la segunda línea, esto es para bajar la presión, para un montón de cosas, sirve, ¿no? De, de la muñeca, hay como dos líneas ahí en la muñeca, la primera no, la segunda, sí, hay un tendoncito, ¿Eh? y sobre, del lado adentro del tendoncito se aplica el punto de acupresión es bien relajante este punto y libera la lengua o sea antes de un discurso, antes de una clase ¿eh? lo, pueden, lo pueden aplicar yo, este punto yo siempre me los aplico ¿eh? es uno de los puntos que también siempre le aplico a los pacientes si usted cree que es de la personalidad de fuego aplicarse este punto en 11 a 1 pm, el horario del corazón, si usted piensa que tiene algún problema para relajar el corazón un poquito. ¿eh? Bien. El segundo punto es el del intestino delgado, eh, estos son los puntos llamados eh, puntos eh, primarios, son puntos para condiciones crónicas, entonces vamos a... Small intestino, que es el intestino delgado. Acá, hueso ganchoso, ahí en esa zona, por debajo del quinto metacarpiano. Hay un pollito, debajo del quinto metacarpiano. ¿Ah? Ahí hay un pollito, hay un pollito. El small intestino, el el, a ver si me sale en inglés, disculpen. Lo estudié en inglés todos todo los últimos años. Entonces ahí vamos y aplicamos. Intestino delgado. Ahora vamos a aplicar dos puntos más. Generalmente 1 a 3 minutos se pueden mantener para abrir los. Eh, para trabajar sobre el intestino, sobre el corazón. Y después, ve como hace el ruidito. ¿Se escucha? Como un pajarito. Un marcianito. Una amiga mía me dice, andás con el marcianito encima, lo trajiste. Después tenemos el del pericardio, que el horario es de 7 a 9. Intestino delgado, perdón. El horario es de 1 a 3 pm. ¿eh? Vayamos comentando si están aprendiendo, si se escucha bien, si lo están entendiendo todo perfectamente. ¿eh? Entonces, eh, pericardio. Y yo tengo una aplicación en el celular que tiene, tiene todos los horarios, ¿no? Cómo van funcionando los, los meridianos con todos los horarios siempre. Entonces. Ah, acá vuelvo a mostrarles eh, puntos de acupresión ¿bien? y acá tienen todos los, todos los un montón de puntos de acupresión y después el otro que es el de eh, ansiedad y ataques que puse todo lo que es ansiedad y ataques y, y problemas de nervios con problemas de respiración porque siempre la ansiedad hay que bajarla con la respiración uno la puede bajar con puntos de acupuntura pero siempre con ejercicios respiratorios profundos, entonces y aquí que sufre de ansiedad porque además cree, porque a ver, si usted de pongamos otro material que no sea el el, el eh, fuego no importa, va, puede sufrir de ansiedad, pero el fuego es más propenso a sufrir de ansiedad, eso es lo que yo quiero decir, ¿eh? entonces Acá tenemos una serie de ejercicios que ustedes pueden hacer, ¿eh? los pueden ver, cómo aumentar la capacidad respiratoria para todo esto para bajar la ansiedad. ¿eh? Muy bien, y acá, bueno, acá sí, acá lo que tengo, este es el. Esto es mi Amazon, la página de Amazon, aquellos que viven en Estados Unidos. Pueden comprar ahí muchos productos que yo recomiendo para ejercitarse y de parte ayudan al canal para que yo pueda comprar más elementos. ¿eh? todas estas cosas, la mayoría están todas probadas por mí, son cosas que yo utilizo para trabajar. Bien, entonces continuamos, todavía no hemos terminado. Volvemos a estudios centrales. Entonces, pericardio 7pm a 9pm. Triple recalentador 9pm a 11pm. ¿sí? Eh, el triple recalentador, este lo vamos a aplicar conjuntamente con pericardio. ¿eh? Estos dos meridianos van juntos. Entonces, hay, hay diferentes puntos para aplicar, pero lo voy a hacer muy sencillito para esto. Si queremos aplicarlos a los dos puntos, generalmente, y yo lo enseño, este, el de pericardio 6. Son tres dedos después de la segunda línea que les mostré antes, no a la primera. La segunda línea, tres dedos. Ahí. Hay un pocito Esto creo que sería donde supuestamente se clavaban antes las cuando los colgaban de la cruz ahí, ahí, ahí hay un pocito ahí hay un poquito dicen que era en la mano pero en realidad en la mano no puede ser porque la mano se desgarraría acá sería en el pericardio este es el pericardio 6 el pericardio 6 lo puedo combinar con el triple calentador 5 ¿Ah? Ajá, así, así voy agarrando los dos ¿sí? muy bueno para relajar muy bueno para relajar estas son combinaciones, que hay muchas combinaciones, hay infinidad de combinaciones, es imposible saberlas todas, deben de haber dos personas en el mundo que sepan todas las combinaciones, yo he hecho muchísimos cursos de circuitos y siempre hay uno nuevo, siempre hay algo nuevo que va saliendo, entonces uno se aprieta los dos así, lo puede hacer después en la otra mano ¿eh? tres dedos es, can eh, o sen creo que se llaman en, en el chino o sea, serían dos dedos gordos y dos dedos gordos es lo mismo que tres dedos y siempre es con los dedos suyos no con los dedos de otros porque cada uno tiene sus diferentes tamaños entonces ahí muy bien engancho y aprieto ¿sí? ahí. este también serían tres dedos pero tres dedos a partir de acá a partir de la, de la muñeca y tres dedos pero combinan justo, ¿eh? combinan justo los dos, es como que entra por un lado y sale por el otro. ¿eh? Hay puntos que son puntos eh, primarios, que para condiciones crónicas, hay puntos que son otro tipo de puntos, que son los puntos, eh, los puntos, se le dice el nombre, siempre me olvido, pasa que yo los estudio acumulantes en inglés, eh, puntos acumuladores, este, que son para condiciones crónicas y hay puntos que son como eh, conectores que es para a, afinar ahora si uno dice que bueno como uno sabe que existen los puntos Esto, este aparatito cuando yo lo aplico y, y en todas las personas Funciona igual ¿eh? encuentra el punto se apaga la luz Voy a apagar el sonido de la de la máquina para de la computadora esta para que lo escuchen. ¿Lo escuchan? Ahora saca un aparatito que tampoco que no tiene casi que podés anular el ruido. ¿Ves que se apaga la luz? ¿Eh? Encuentra el punto. ¿Por qué? Porque los puntos de acupuntura son una especie de... Eh, uh, algunos puntos a veces son... Mm, pinchan un poquito, ¿no? esto es un lapicito, ¿eh? esto no, no clava ninguna aguja ni nada, eso es lo que me gusta, que no tiene que estar clavando aguja ni nada, el, la, la acupuntura, la, la, el, la energía del cuerpo humano, la electricidad del cuerpo humano, los puntos de acupuntura, hace como un hueco, ¿eh? como si fuera una depresión, entonces ahí es donde el, al, al, al notar la diferencia de electricidad, marca el punto y es igual en todas las personas, bien, eh, no sé si hay alguna pregunta, eso ya voy terminando con esto, quería comentarles un poco sobre lo que era este, la, la, la personalidad de fuego y los algunos puntitos que uno, si se siente que es personalidad de fuego y si se siente que eh, puede llegar a sufrir de algún problema, estos puntos lo pueden ayudar, desde ya no reemplazan a su profesional, pero ayudan, realmente ayudan, Yo, eh, a mí como kinesiólogo, como fisioterapeuta me sirve para saber eh, cuando alguien viene a verme qué tipo de personalidad es y por lo tanto qué lo puede ayudar y qué no a nivel de la, de la copresión, a nivel de la, de la acupuntura, a nivel de los tratamientos. Bueno, me voy retirando, quería dejarles eso, recuerden suscribirse al canal, que estoy creciendo, el canal está en 5.800 suscriptores, síganme en el Facebook, Mándenme un mensaje vía Facebook, vaya acá al Facebook, a ver si yo lo tengo acá para mostrárselos un poco, uh, porque a veces, pues yo tengo una lista, tengo una lista, y en la lista, cuando yo ahora tengo un video, lo notifico y se los envío, a, a 3.000, 4.000 personas entonces si están en la lista cada vez que se aunque se hayan perdido de ver el video se hayan lo pueden ir a ver a ver si acá lo tengo acá está, ¿eh? te lo voy a mostrar me envían un mensaje acá eh, pa, la, la, a ver si lo puedo encontrar porque hay gente que a veces que quiere para el dolor lumbar ahora le voy a decir un segundito, le voy a mostrar, ahora le voy a comentar, acá, ven acá, me envían un mensaje, ¿eh? van a Fernando Soutulio, Fernando Tango PT, en mi Facebook, y o Fernando Soutulio RPT, ahí está, y me envían un mensaje, ahí, entonces se agregan a mi lista, y cuando se agregan a mi lista, reciben las notificaciones de los videos que yo doy, eso es importante, ¿eh? Y si no, también a través de mi guía de vida. Eh, con respecto al dolor lumbar, yo te recomiendo, te recomiendo listas de reproducción. Ups, vamos a achicar, achicar, achicar, achicar, achicar. A uh, en las listas de reproducción que yo les mostré antes, no sé por qué, se agrandó. A veces el sistema no funciona vea a la parte lumbar está lleno de material que habla el dolor lumbar pero y recuerden una cosa re, re, recuerden una cosa que es muy importante entender el dolor lumbar acá está listas de reproducción recuerden algo muy importante que, hace, que y ahí busca dolor lumbar está lleno de ejercicios y cosas, de lo... recuerden que para mí el dolor es siempre un síntoma de un problema mayor, ¿eh? entonces queremos a veces tapar el síntoma cuando el problema es otro y es importante, bajen mi guía de vida donde hay un montón de recomendaciones, el otro día un amigo me llamó y me mostró los ejercicios que estaba haciendo, ¿no?, y se los tuve que cancelar todos porque, o varios de ellos sin modificar porque los ejercicios que estaba haciendo no, eran, no estaban ayudando a su problema entonces por eso nosotros quienes yo los fisioterapeutas estudiamos la anatomía, la fisiología y la biomecánica ¿eh? entendemos cómo funciona el cuerpo entonces podemos recomendar qué es bueno qué es bueno y qué no es bueno para, el, para ciertos dolores ¿Eh? el ejercicio es una ciencia el ejercicio es una ciencia, entonces basan, empiecen a entender, empiecen a estudiar, empiecen a comprender. Bueno, con eso terminamos por hoy, un gusto haberlos tenido, chequeo nada más que el YouTube y, y nos vemos en el próximo video, eh, lamento que se haya cortado hoy, pero pudimos volver a retomar, tardamos un ratito, hasta luego y que tengan un muy buen fin de semana.